Realmente la historia de la humanidad comienza como una historia de, de migración ¿no? de migraciones. Eh, la Biblia lo recoge desde sus orígenes, ¿no? un pueblo que empieza a caminar, la misma llamada Abraham, ¿no? y esa comprensión de, de él mismo y del pueblo elegido como un pueblo ¿no? como el padre. ¿no? Mi padre era un arameo errante ¿no? que recoge la Biblia en, pues, en los primeros documentos. ¿no? Eh, esto, que parece que es una realidad, ¿no? que, que está tan alejada de nosotros, vemos que hoy en día cobra una especial o, o candente ¿no? a, atención. Y esto lo, lo vemos en nuestro contexto más cercano, ¿no? en nuestro contexto europeo, pero vemos que en cada rincón del mundo eh, los flujos migratorios están viviendo de una manera pues, muy especial ¿no? y están cobrando también a nivel de opinión pública, a nivel de la reflexión social y yo diría desde estas últimas décadas, ¿no? desde la reflexión teológica, un acento muy, muy importante. El propio Papa Francisco, ¿no? eh, en, en este último tiempo, él también como migrante ¿no? en, en Argentina con su familia, reconoce la migración a los refugiados como uno de los signos de los tiempos ¿no? que tenemos que, que tomar en cuenta en nuestra reflexión teológica. La Biblia, como decíamos, reconoce además dos hitos fundamentales ¿no? en, en la comprensión, en nuestra comprensión de pueblo de Dios. Dos acontecimientos, en el fondo, que nos hablan de, de elementos y de movimientos, ¿no? de, de migraciones. ¿no? Por una parte, el éxodo y por otra parte, todos los movimientos ¿no? de, del exilio, la acogida, hospitalidad son elementos como fundantes, ¿no? especialmente fundantes de, de, del Pueblo de Dios. El Nuevo y el, y el Antiguo y, y el Nuevo Testamento dan cuenta de ello, ¿no? y Jesús se reconoce él propiamente como migrante, y va poniendo un acento especial en la acogida y en la hospitalidad, eh, en una fraternidad, vamos a decir también un, un universalismo, en toda su vida apostólica y de misión que desborda muchas de las fronteras que él vivió en su, en su mundo y que vivimos también pues, todos, los, bueno, pues, todos los cristianos en, en la actualidad, ¿no? hoy en día. La misma reflexión que se hacía en la Biblia y, y, que, y que queda recogida, pues en los primeros siglos también con la tradición patrística, pues se eh, fue haciendo muy presente ¿no? y todos los elementos y toda la incipiente reflexión teológica de acogida y de hospitalidad eh, en estos primeros siglos pues hizo evidente ¿no? nombres como algunos nos acordamos ¿no? el discurso a Diogneto, Clemente de Roma, la Didaje, Orígenes, bueno, pero tantos otros, ¿no? San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, San Agustín una frase recoge algo que desde ¿no? la carta a Diogneto, pues, o el discurso a Diogneto, pues yo siento como un elemento muy importante. ¿no? Habitan sus propias tierras, pero como migrantes. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. El mismo magisterio de la Iglesia, ¿no? fue tematizando ha ido tematizando también toda la realidad de las migraciones pero podríamos decir que no es hasta casi finales del 19 principios del mente cuando se empieza a tener una atención vamos a decir especial ¿no? y no todo el movimiento que, que pueden que se puede recoger ¿no? y se puede ver en el cuaderno, desde León XIII hasta el Papa Francisco, van dando cuenta de ello. ¿no? Un, ma un magisterio eclesial que ha ido acompañando tanto el dolor y el sufrimiento de la realidad muchas veces eh, de estos movimientos migratorios, pero también han presentado toda la riqueza y toda la esperanza que aportan las personas migrantes. ¿no? es significativa, como decía anteriormente, la centralidad en las migraciones eh, que ocupan dentro del magisterio del, del Papa Francisco. Con esa mirada ¿no? que, que hemos visto de, y todo ese bagaje eclesial vemos en la actualidad, a mi modo de ver, que hay cinco encrucijadas, cinco fronteras en las que es necesario transitar y donde se nos plantean cuestiones interrogantes muy importantes. ¿no? Una primera es, sería la encrucijada de la identidad, ¿no? que planteada en el cuaderno es ¿Quién es mi familia? ¿No? Pues es que la identidad de todo cristiano eh, se asienta principalmente en las raíces del seguimiento de Jesús ¿no? y todo lo que ello conlleva, una vida de peregrinación, de caminante... ¿no? Más allá, no o sin, sin excluir, pero no debería ser el centro nuestros lazos de sangre, nuestra pertenencia a una etnia o una nación. En el fondo lo que nos hace seguidores de Jesús, lo que nos da cobra identidad a los cristianos, por supuesto que es nuestra familia, de dónde procedemos, nuestros orígenes, pero que lo que dota de sentido nuestra vida y nuestra identidad es aquel a quien seguimos, a con el que caminamos, nuestro seguimiento hacia Jesús. La tercera encrucijada es la, es la justicia, respondiendo un poco a la pregunta que vemos en los evangelios ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? Y es que Dios se dona el mismo gratuitamente y se encarna en el mundo, ¿no? Pasando, vamos a decir, de una condición de vulnerabilidad, nace como un niño, nace como un bebé, nace de camino, nace en un pesebre, ¿no? y se ve acompañado de un profundo acto también de solidaridad divina ¿no? con, de Dios con, todo el ser con todos los seres humanos. En este sentido, yo diría que la misericordia de Dios se pone en camino practicando la justicia, ¿no? haciendo justicia. Jesús, pues en ese proceso de, de, da de darse, de donarse, se convierte también en un migrante. ¿no? Cuando te vimos forastero y te acogimos, y él mismo nos decía, ¿no?, eh, en verdad os digo que cuando hicisteis esto con uno de mis hermanos, de aquellos de los más pequeños, ¿no? estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. ¿no? Por tanto, si Dios mismo se convierte en un, en un migrante, esto implica que en el encuentro con los migrantes y con los refugiados conocemos más de cerca y en profundidad cómo es Dios. ¿Quién es mi familia? ¿Cómo nos ha creado Dios? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿Con quién comparte la mesa Jesús? ¿Está todo conectado? Estas cinco preguntas siguen alentando, retando y cuestionando la manera de acercarnos a la realidad de la movilidad humana en nuestro tránsito por una teología de las migraciones.